Mi nombre es José Luis Sánchez, soy bibliotecario y quiero recomendar una lectura para tiempos de crisis. En una anterior recomendación he aconsejado la lectura de un libro de José Saramago para entender la crisis política, se llama Ensayo sobre la Lucidez, y ahora quiero aconsejar una de Gabriel García Márquez para entender lo que nos está pasando con la deuda. ¿Han oído ustedes hablar de la deuda? ¿Saben entender? Lo que es la deuda. ¿Quieren saber qué consecuencias puede tener la deuda en nuestras vidas? Pues vean la increíble y triste historia de la cándida Heréldira y de su abuela desarmada y tendrán todas las claves para comprender lo que nos está pasando. Para saber cómo puede agobiar el peso de una deuda y para saber cómo hay deudas de las que uno no va a salir nunca jamás. Porque la deuda genera más deuda, genera cada vez más pobreza y genera cada vez más miseria. Si ustedes quieren comprender las claves de la deuda económica y quieren saber lo que esta significa, no dejen de leer el verbo maravilloso de paladear la, los adjetivos que utiliza la García Market en una novelita muy corta que se lee en dos horas y que es una auténtica delicia. La increíble y triste historia de la cándida Heredia. Y de su abuela es alma.